En 1908, 15.000 mujeres marcharon en la ciudad de Nueva York demandando una reducción de su jornada laboral, mejores salarios y derecho a votar. En marzo de 1911, 129 mujeres murieron en el incendio de la fábrica de Triangle Churchway de la misma ciudad peleando por la reducción de su jornada laboral, igual salario, igual función y mejoras generales a sus precarias condiciones de trabajo. Las voces de estas mujeres no se acallaron con el fuego, traspasaron fronteras y se convirtieron en luces violetas para una lucha que está lejos de acabarse. Desde el 8 de marzo de 1975, Naciones Unidas conmemora anualmente el Día Internacional de la Mujer para destacar el esfuerzo de las mujeres como artífices de la historia y poner en evidencia la desigualdad de derechos que aún persiste en todos los ámbitos de nuestra vida. Cada una de estas cifras tiene un nombre de mujer que busca ser visibilizado. Las calles de nuestro país han sido testigo de ello. ¿Qué tal? Bienvenidos a este conversatorio especial de cauquenesnet.cl. Estamos con invitados a quienes ustedes ya ven en pantalla y que tiene como finalidad conversar un poco sobre eh, el tema que hoy se conmemora, que es el Día Internacional de la Mujer. Un 8 de marzo de 1857 en Estados Unidos de Norteamérica se realizó la primera gran manifestación pública de la, las obreras textiles de la industria cotton de Nueva York por mejores condiciones laborales, este trajo consigo la muerte de 120, 129 mujeres eh, trabajadoras. Hoy se tiende un poco a banalizar el Día Internacional de la Mujer, como tratar de ponerlo como otra fecha comercial, eh, sin embargo, al parecer, eh, se sigue manteniendo la misma dinámica de lo que ocurrió en Estados Unidos en esa fábrica, ¿no? eh, Donde las mujeres piden mejores condiciones laborales, donde las mujeres piden mejores derechos. Vamos a saludar a nuestros invitados, estamos junto a Teresa Poblete, abogada eh, laboralista. Bienvenida, Teresa, ¿cómo estás? Eh, buenas noches, muchas gracias por la invitación, Patricio. Aquí estamos, efectivamente yo me, me, me desempeño fundamentalmente en materia laboral, en la Oficina de Defensa Laboral de Talca, y nuestra mayor cantidad de ingresos son varones, y es una de las cosas que vamos a conversar hoy día aquí, por qué son mayor cantidad de varones los que ingresan a los, si pensa la oficina de defensa labor. Muy bien, muchas gracias, y también estamos, ya la ven en pantalla, hay una conocida nuestra ya hace mucho tiempo, eh, Mónica González, quien es asistente social, académica también, eh, bienvenida Mónica. Hola Patricio, ¿qué tal? Un gusto estar compartiendo contigo estas pantallas, y poder eh, de alguna manera comentar y, y profundizar algunas temáticas que tienen que ver con estas situaciones de, de, de mujeres, digamos. Hemos hablado la otra vez estuvimos conversando del tema de la violencia intrafamiliar en específico, y, eh, y hoy día estamos aquí como parte de la Corporación de Asistencia Judicial, los colegas que están aquí con nosotros son funcionarios y además dirigentes de la Corporación de Asistencia Judicial, así que esperamos que sea un espacio bastante productivo para todos y todas. Bueno, y también nos acompaña Juan Ulloa, quien también es abogado laboralista, son todos de la Corporación de Asistencia Judicial, así que Juan, también muy bienvenido a coquenesnet.cl. Buenas tardes. Bueno, la idea de mi participación acá, eh, tratar de no eh, entorpecer lo que viene a ser la, el tema y la gran función de las mujeres en el mundo laboral en el cual yo me desempeño, sino hacer una, una especie de, de complemento en, en este plano de búsqueda de, de la igualdad de derechos. Nosotros vamos a tratar de ser el arroz graneado nomás en esta, en esta conversación. Así que vamos a comenzar primero, ustedes pertenecen a la Corporación de Asistencia Judicial, que es una institución, ¿verdad?, donde además hay muchísimas mujeres eh, laborando en, en, este, en esta organización, Mónica. Sí, mira... Eh... La Corporación de Asistencia Judicial eh, atiende, eh, a la cual nosotros dependemos, atiende a cuatro regiones a nivel nacional. La región metropolitana, la región de O'Higgins, Maule y Magallanes. Eh, ¿Por qué Magallanes? Después sí. lo vamos a Es un Y en, en general nosotros somos cerca de 800 funcionarios y de esos funcionarios, eh, un, más de un, casi un 65% son funcionarios que son mujeres, ¿ya?, y además eh, eso también eh, se replica en nuestra asociación, nosotros formamos parte de la Asociación de Funcionarios AFUNPRO dentro de la dentro de la Corporación de Asistencia Judicial, y nosotros también, nuestras socias también equivalen más o menos al 63%. Eh, yo creo que en algún minuto el tema del, del, del, del trabajo que desempeñaba la corporación estuvo más encauzado al tema de la participación de hombres, acuérdate que esto surge como del, del, del colegio de abogados que prestaba estos servicios gratuitos a la comunidad. De ahí se ha ido profesionalizando de alguna manera, y también las mujeres hemos ido eh, asumiendo otros roles, a lo mejor el trabajo de asistente social, de visitadora social de algunos años, era más eh, relacionado con el, con, con el género de la mujer, digamos, por las sensibilidades que pudieran tener las mujeres para abordar algunos temas. Pero de a poco, así como han ido aumentando algunos trabajadores sociales que son hombres hoy en día y que son parte de la corporación, también hemos visto cómo en los roles de abogados hay una gran cantidad de mujeres que han eh, asumido ese, esa profesión, digamos. Y eso se ha visto reflejado en lo que hoy en día es como en la composición que tiene la corporación. Ahora, nosotros en temas de eh, la población que atendemos a nivel nacional, el año, de estas cuatro regiones, digamos, el año pasado atendimos casi 235 mil consultas que se hicieron a pesar de estar en pandemia y todo, y de esas consultas y de esas atenciones, el 85% de las atenciones que nosotros hacemos están dirigidas y consultadas por mujeres. Entonces creemos que eh, sin duda tenemos un, un, una responsabilidad sumamente grande con el trabajo que desempeñamos día a día desde los distintos eh, servicios que ofrece la corporación, que son los centros socios jurídicos como el que tenemos en Cauquenes, por ejemplo, y que existen en muchas comunas del país, pero además... La corporación ofrece otros servicios, como es la Oficina de Defensa Laboral, donde trabaja eh, Teresa y, y Juan, eh, que están en, en, en todas las la, la regiones, están diversificados los chiquillos. Tenemos también el programa Mi Abogado, que empezó a surgir producto de todas estas eh, necesidades y demandas de la comunidad en términos de proteger a los niños y niñas y adolescentes. También tenemos un programa de adulto mayor, que está recién in, in, comenzando, un centro de atención a víctimas, y tenemos un convenio también con lo que tiene que ver con cenar y atención a personas en situaciones especiales. Entonces, comprenderás que dentro de todo ese abanico de atenciones, la mayor cantidad de consultas las hacen efectivamente las mujeres. Y a propósito de eso, de eso que tú señalas, de que las principales usuarias del servicio son mujeres, tal vez sería interesante consultarla, Juan. ¿Qué, qué le parece ese dato duro, por decirlo de una forma? ¿no? ¿Algo quiere decir también que las principales usuarias de la Corporación de Asistencia Judicial son mujeres? ¿Qué, ¿Qué opinas tú? Bien, respecto del, del mundo laboral, yo entiendo que para nosotros lo, los hombres. Es un tremendo desafío, eh, no solamente el tema laboral, el tema del derecho, sino además también nuestra inserción dentro de la sociedad. Yo creo que eh, estamos en el momento adecuado para que nosotros nos hagamos un esfuerzo para pa comprender y, y, y tratar de participar en este proceso social que viene a ser no solamente el feminismo, sino además la participación en los derechos de las mujeres. A mí me sorprende harto un hito que, que existe en la historia de Chile, que ocurrió en, en 1875, donde un grupo de, de mujeres feministas en este movimiento sufragista que tenía el, movi el movimiento feminista en ese tiempo, eh, trataron de inscribirse en los registros electorales. Ellas participaron, digamos, este grupo, a hacer este, este gesto, y dijeron, básicamente, nosotros somos mayores de edad, en ese tiempo era 21 años, sabemos leer y escribir, y somos chilenas, venimos a inscribirnos. Y no las dejaron el requisito ser hombre o mujer no estaba dentro de la Constitución ni en las leyes electorales. Por lo tanto, el hecho de comprender ese hecho implica que más de un siglo después y, y, y tanta historia que ha, que ha pasado, nos fuerza a nosotros a tener que entrar en, en el mundo y tratar de comprender cuál es el reclamo principal que tienen las mujeres hoy en día, no solamente como, como trabajadoras profesionales, sino además toda la esfera que ellas y nos deben complementar o nos debemos complementar. Sin duda, Juan, y una nuevamente, al parecer no ha cambiado mucho eso, ha pasado el tiempo, todo se ha modernizado, sin duda que las mujeres también se han integrado al mundo laboral eh, de mayor manera y de mejor forma, pero al parecer todavía el retroceso o, o el retraso es, es bastante amplio. Vamos a partir eh, con esta conversación hablando un poco de las mujeres y la familia. Eh, cómo este, este vínculo, ¿verdad?, eh, hace, eh, se vuelve tan importante desde siempre, y de qué forma, eh, de cierta manera, las mujeres tienen que cargar siempre con el tema de familia, más allá de cómo se compone una familia, es como eh, el vínculo indisoluble de una mujer, no tanto así del hombre, muchas veces los hombres emigran y, y dejan familias botadas, ¿no?, eh, Mónica, cuéntanos tú un poquito más sobre, sobre este vínculo de mujer y familia. Bueno, yo creo que, que, que el, el tema de hace mucho tiempo a las mujeres en cuanto nacíamos se los vinculaba rápidamente con este tema de formar familia, o sea, aparte de los Era regalos, que les, que se hacen, claro, parte de los regalos que le hacen a las niñitas y a los niñitos, o sea, las niñitas les regalan coches, cocinas. Juguetes, y las muñecas, claro, las muñecas y a los niñitos le regalan, no sé, voleo, pelotas de fútbol, cualquier cosa. Entonces, ya viene un tema de que culturalmente se nos asociaba a este tema de la, de la maternidad y formar familia. O sea, piensa que aún hoy en día, eh, cuando de repente eh, hay alguna mujer que decide no tener hijos, es como, oh, se te fue el tren y no sé qué. O sea, culturalmente todavía existe una presión en relación al tema y a la vinculación como de género, en relación a que las mujeres tienen que sí si o sí si, formar familia. Entonces, eh, la legislación en nuestro país siempre ha estado como muy, muy, muy, yo creo que atrasada a los tiempos y a los cambios que se han ido produciendo en el país. Yo recuerdo de hace muchos años cuando se discutía, por ejemplo, la modificación al Código Civil para que pudiera eh, reconocerse a los hijos nacidos fuera del matrimonio, fue un... Terrible, una terrible batalla, digamos, porque muchos sectores del país se oponían a que eso se realizara, digamos, a que pudieras pensar en algo que, que yo a veces lo comento y le digo, oye, antes en Chile no éramos iguales todos los hijos, había hijos de una categoría, de otra y de otra, peor todavía. Entonces, uno dice, oye, sí se ha avanzado, y sí se ha avanzado en, en, en, en aspectos que socialmente ya estaba, digamos, eh, se, se daba esa situación, se permitía pero que legalmente no se reconocía que los hijos fueran distintos. ya o sea, se reconocía que eran distintos, dependiendo si nacían dentro del matrimonio, si nacían fuera y eran reconocidos, o simplemente no eran reconocidos. Entonces, eh, las leyes han ido avanzando lentamente, siempre van más lenta de lo que, el, el, el, digamos, la, la sociedad va funcionando, ¿ya? el aceptar de repente esto de, de, de que existan estas condiciones que ya para nosotros son como más comunes o más normales. Así también, eh, cuando se discutió hace varios años, digamos, el tema del divorcio, de manera de permitir el divorcio vincular, nosotros éramos el único país más otra isla, que era muy remota, que no tenía ese, ese, esa legislación vigente. Entonces, se ha ido avanzando en términos de ir como reconociendo algunas situaciones eh, que, que han permitido, por ejemplo, en ese minuto, cuando se, se dictó la ley de divorcio vincular, ...que algunas familias que vivían, de hecho, se pudieran formalizar y proteger a su propia familia y a sus hijos. Entonces, en ese reconocimiento de derechos, las mujeres también han ido avanzando. Ha sido lento el proceso, por ejemplo, de todas las leyes en torno al, a, a la violencia familiar al femicidio... Eh, han permitido, digamos, que de alguna forma se vaya como nivelando de alguna manera la cancha. Sin duda todavía queda mucho pendiente, o sea, nosotros tenemos todavía legislaciones que son bastante arcaicas, o sea, hablemos, por ejemplo, de que si una mujer se contrae matrimonio, y contrae matrimonio eh, con una sociedad conyugal, no puede administrar sus propios bienes, o sea, tiene que administrármelo el hombre por el solo hecho de ser... Mi cónyuge. Entonces, todavía existen ahí algunos resquicios que impiden que la mujer pueda ejercer sus derechos en forma más íntegra. Pero sin duda se ha ido como eh, dando algunos pasos que nos han permitido ir como nivelando esta, esta cancha. Increíble eso de la sociedad conyugal. La muestra, en verdad, lo, lo arcaico de nuestro sistema. Y a propósito, acá se viene todo este, este ímpetu renovador, constitucionalista, ¿tú crees que debería asegurarse en la Constitución algunos derechos como más fundamentales y establecidos en la Carta Magna para la mujer, por ejemplo, en, en esos temas que tú mencionabas? Mira, yo creo que el hecho de que el, el, la Asamblea que va a, de alguna manera, a escribir esta hoja en blanco en relación a la, a la Constitución, sí. los constituyentes, se considere el tema de la paridad, yo siento que ya es un esfuerzo y un avance, es un avance. Ahora, porque si tú lo ves, eh, muchas veces se han tenido que instalar leyes también para poder dar curso a esta, a esta a de alguna manera, esta equidad, o sea, cuando se le exige que tienen que ir listas donde vayan hombres y mujeres, porque es una realidad que culturalmente tenemos que dar ese paso, todavía yo creo que estamos pendientes. Y yo creo que en la medida que... Eh, haya una paridad y, y se vaya entendiendo esta necesidad que sin las mujeres no va a haber un cambio eh, eh, se va a permitir de alguna forma que se vayan incorporando que estos derechos eh, vayan generando un nivel más de igualdad yo creo que se ha ido avanzando como te decía pero todavía falta bastantes temas que se puedan incorporar los derechos reproductivos también ahí o sea piensa que todavía para poder decidir yo quiero eh, no tener más hijos, tengo que tener el consentimiento de... O sea, yo creo que también ahí hay temas que, que dan ese, ese no, no, nos pegan la razón de que todavía nos falta harto. Hay muchas personas que dicen, no, pero pues se han logrado tanto las mujeres, todavía falta harto. Partimos de, de tener los mismos derechos que tenían los niños, o sea, las mujeres, al igual que los que tenían menos de 18 años, al igual que los que estaban privados de libertad, no podían ejercer derechos, entonces por eso que de repente dicen, y exageran, dicen, ah, están pidiendo mucho, pero en realidad no fue hace más de 50 años que tenemos derecho a voto, entonces igual se, eso ha implicado, así como estas mujeres que se conmemoran el, el 8 de, de marzo, también mucha, muchas batallas que han dado muchas mujeres en Chile también. Bueno, y aprovechamos también este tema para eh, traspasar hacia Teresa Poblete un poco, porque, por ejemplo, con producto de, de la pandemia, sobre todo las mujeres que teletrabajan, no solo han tenido que teletrabajar, sino que han tenido que ser profesoras, han tenido que hacer el, igual, de vuelta a hacer el almuerzo, hacer como una, un sinfín de funciones eh, en, este, en este tiempo especial, ¿verdad? Y donde parece que nuevamente los hombres un poco nos dedicamos solo a trabajar en la, en, en, en la casa, a trabajar en, en las materias que uno trabaja, pero se desentiende de las otras labores y la mujer ha vuelto a tener que hacer... ...multifuncional en todas esas materias, eh, primero la opinión referente a eso para luego eh, entrar eh, Teresa de lleno en lo que es eh, mujer y trabajo. Bueno Patricio, como tú dices, bueno hay una cosa cultural, la mujer nunca deja de hacerlo, primero que todo eso, nunca ha dejado de hacer, ser maestra, ser cocinera, ser lavandera, la aseadora. Uh, siempre lo, lo hace independiente que esté o no esté en la casa. La diferencia es que con el teletrabajo se mezclaron las funciones. Generalmente antes llegábamos del trabajo o nos íbamos temprano, habiendo hecho esas cosas y en el trabajo nos dedicábamos exclusivamente a la función laboral y además con el teléfono al lado, por si alguno de nuestros hijos les pasaba. Claro. Eso era nuestra, antes de la pandemia. Pero de que hacíamos esas cosas, las hacíamos. La diferencia es que ahora, junto con estar trabajando, teníamos al hijo que no va al colegio, al lado, y de él. Y sin que existiera un tercero que pudiera ir a cuidarlo ya sea un familiar, por lo, porque los abuelos, por la vulnerabilidad que tienen en esta pandemia, no pueden ir a cuidar a los nietos, que era el sustituto, y tampoco las trabajadoras de casa particular podían ir cuando se encontraban en cuarentena o por la distancia o por otra razón. Entonces, en ese sentido, yo creo que, que no, nunca hemos dejado, y es un problema de nosotros, un problema cultural, un problema en el sentido de señalar que es la mujer la encargada de la casa, de la familia y el cuidado de los hijos. Y ese es el lenguaje que tenemos que ir cambiando. Cuando tú le preguntaste a Mónica, ¿qué esperamos de la Constitución? Yo que espero que el concepto hombre desaparezca y aparezca el concepto persona. Persona no singulariza ningún sexo, es persona. Hombres y mujeres somos personas. Entonces, en ese, en ese contexto, eh, yo creo que la Constitución debe haber un cambio ahí gramatical. Yo creo que el que lenguaje... Se... Es ¿Y tú crees que ese cambio se va a dar, ya que eh, la convención va a estar compuesta 50% por mujeres, que las mujeres que lleguen ahí se van a preocupar efectivamente de que eh, esos, esos temas que parecen tan superficiales, como dices tú, eh, de lo que dice en el texto, si dice un hombre o si dice persona, eh, ¿tú crees que ellas sí van a, van a dar ese, no, ese punto de vista? Yo creo que las mujeres que estén ahí van a dar, día, pero también creo que lo, mucho, va a depender de cómo se constituye. Vamos a ver quiénes son nuestros constituyentes, pero no creo que sea una tarea exclusiva de la mujer. Yo creo que también una tarea exclusiva de sociedad. Y yo creo que las generaciones más jóvenes han aprendido y saben que la igualdad es en todos los sentidos transversal. No es decir, no es un problema de mujeres, es un problema de sociedad. Personalmente esa es en mi opinión. Entonces, ahora si va a quedar o no va a depender mucho de lo que ocurra el 11 y 12 de abril o 10 y 11 cuando votemos y escojamos al constituyente. Partamos de ahí. Porque también recordando lo que decía Mónica respecto de, de la legislación cuando desaparecen los hijos naturales, los ilegítimos y los legítimos desaparece esa división, aunque todavía a mi juicio quedan como verdes oscuro y verdes claros, porque todavía en las demandas les coloca hijo de, de eh, filiación matrimonial, hijo de filiación no matrimonial, que yo encuentro horroroso porque precisamente son, lo, son hijos, eso es lo importante, a mm. un sector y esos niños, los naturales y los ilegítimos, no tenían abuelo la legislación no les permitía tener abuelos, y muchos, de, de un sector específicamente de la sociedad, se oponía porque yo tengo que darle a alguien que no nació dentro de la institución del matrimonio, darle mi herencia? Porque él no es mi nieto. Entonces eso fue algo doloroso, y algo doloroso, y estamos hablando que esto fue en el año 1999. Mm. Entonces estamos, eh, sumamente, 30 relativamente, años. Relativamente, claro. Relativamente sí. poco, así, 30 años, y todavía consideraban que casi tenía que ser la sociedad. Y con respecto al trabajo, y con respecto a la mujer en el trabajo, pues la legislación laboral que, que, que cuando nace, a principios del siglo XX, y luego van a, se aúna en el código del 33, eh, en el 31, en realidad el, la mujer no estaba considerada en el código del trabajo. Así de sencillo. La mujer hace? la labor que tenía era, era una labor reproductiva y de familia, y se encargaba de los niños, y el hombre el que sale, el que sale a trabajar. Él, el proveedor, la mujer reproductora. Tanto así que cuando si uno ve la historia, cuando uno ve lo, las ocho horas que se ganan, el famoso trío de ocho horas, cuando se logran las ocho horas de trabajo, se decían ocho horas para trabajar, ocho horas de recreación y ocho horas para descansar. ¿Y dónde estaba la labor familiar? Ahí. La pelea no fue para que ocho horas preocupadas de la familia, sino que, que el hombre lo que, lo que iba a ganar era el tiempo para recrearse. No para la co-parentalidad en el desarrollo de la familia, porque a quien se instruyó y en quien estaba en la sociedad para eso eran las mujeres. Luego, efectivamente, la, la sociedad industrializada se da cuenta que las mujeres sí pueden ingresar, sí se necesitaba mano de obra barata, los niños y las mujeres, ya viene la producción a los niños primero, que no pueden trabajar, y, y la mujer la dejan trabajando, con menor remuneración y con también derechos muy... Eh, vulnerable Muy básico y muy vulnerable. Y ahí nuestro código establece dice, hay derechos para la mujer trabajadora y hay derechos para el hombre trabajador. Entonces se hace la distinción concretamente. ¿Y en qué se basa esa distinción? En nuestra facultad de reproducir. Es decir, por reproducir, por ser mujer, por tener hijos, tenemos que eh, somos mal miradas, somos mal pagadas, somos un estorbo para la empresa, porque nos van a tener que dar ese permiso maternal, prenatal, postnatal, postnatal, parental, que todos dicen son avances. Sí, son avances, se ha ganado, pero el costo es alto primero, porque las cotizaciones que se pagan al sector privado es inferior, eh, por lo tanto el, las cotizaciones que van a tener durante esos periodos las mujeres van a ser inferiores, su periodo al final en la FP, por haber sido madre, va a tener un costo, va a tener menos cotizaciones, nosotros, el sector público, no tenemos ese problema, pero somos un porcentaje de la población de mujeres que trabajan. O sea, se sigue castigando, problema? a fin de cuentas. Se sigue castigando, exactamente. Alargarle el periodo, sí, las deja con los hijos, pero las, las castiga en otro aspecto, es decir, ser mujer es un castigo, salvo que yo decida no ser madre, y no enfermarme, y no tener que tener permiso para ir a hacerme mi examen ginecológico, porque todo eso el emperador es un costo, se establece. Pero es un costo para el empleador que tengamos que medir media jornada para hacer cualquier examen, eh, y desde tal edad, es un, un problema para el empleado. Y ahí viene toda, toda la otra crítica que decía Mónica, ¿no? Eh, sobre la mujer que no quiere ser madre, por ejemplo. Toda la crítica social de por qué esa mujer no quiere ser madre. Y, y muchas veces no quiere ser madre para no ser un problema. entonces O dicen, esas mujeres son las que queremos contratar, no aquellas que sienten el derecho a, de la reproductividad. Y ahí el problema que nace una vez más, por lo que hablamos del constituyente, que el concepto, la, la familia es madre y padre, es verdad, nosotros los concedimos, pero una vez que nace, la responsabilidad es de ambos, absolutamente. Y si la, la, si la construcción laboral se desarrollara en ese sentido, desde que el hombre y la mujer tuvieron un hijo, entonces esa a cuna a la, a, para todos los niños que nacen, independiente que la empresa hayan unas mujeres, porque hombre y mujer deben converger en esto y eso no se da en nuestra legislación. Claro, ese es un tema súper importante, Teresa, porque actualmente las empresas deben tener 20 mujeres trabajando, si es que no estoy equivocado, para que la empresa tenga una sala cuna o, o de ese beneficio. Eh, pero sin duda que las visiones un poco más modernas de, de este beneficio implican, bueno, y, y tú tengo entendido que también eres un poco de, de, de esa postura que más allá de que sean hombres o mujeres, tiene que ver con que sean padres, finalmente. Exactamente, el hecho de ser padre. Y además, ¿qué pasa con, la mujer? con el trabajo de la mujer en la casa? Ese trabajo, ella tiene que hacer todo con el niño ahí, porque como ella no está trabajando o no pertenece a una empresa que tiene más de 20 trabajadoras, que son las mujeres asalariadas o las trabajadoras de la informalidad laboral, ¿qué pasa con ellas? Ese trabajo, ese valor, trabajo, el valor el valor persona, que se le coloca eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está reflejado? Porque ella no puede llevar una sala cuna. Y más, ahora no encontramos la otra situación. Trabajadora con una buena remuneración. En el, de este país, pensemos, un millón, millón y medio de pesos. Y vive sola, vive sola con su niño, su niña. ¿Qué pasa con ella? Porque su empresa son solamente cinco trabajadores. No tiene acceso, al, no tiene acceso a sala cuna por parte de la empresa. No tiene acceso a la Junji o al sistema de integra por su capacidad económica. Claro. O se doble carga a la mujer una vez más. Entonces, no, el Estado no, no protege a la mujer trabajadora en cuanto a persona trabajadora dentro de este sistema económico que vivimos. que Es un sistema capitalista, donde lo que se interesa es producir y no proteger a la sociedad íntegra desde la base. No sé qué opina Juan ahí. Me podría lo, lo que yo veo que, que en definitiva desde, desde la perspectiva laboral eh, hay que considerar también algunas estadísticas con, que dicen que casi el 55% de los hogares chilenos son monoparentales y liderados por una mujer, lo que ha traído que en tiempos de pandemia la mujer no solamente ha tenido que desarrollar una, una labor doméstica, una labor de cuidado, de crianza, sino que además ha sido víctima, como la mayoría de los trabajadores, y dentro de los trabajadores han tenido que pagar el precio de, de la pandemia, eh, a saber que... El 57% de todos los que perdieron la, su, su trabajo durante la época de la pandemia son mujeres. Y por lo tanto, eh, este tema de ir a la casa y probablemente ser mantenida por, por el marido y de hacerse cargo por obligación de todas las labores domésticas, ha implicado que su reinserción y su vuelta a la normalidad sea cada vez más difícil. El tema de la sala cuna nosotros lo vivimos y nuestra asociación la FUNPRO eh, peleó harto por este tema, ya que el, el empleador no entendía, o nuestro empleador no entendía, que el hecho que el teletrabajo era trabajo también. No es que esté en su casa descansando, claro. sino que además implicaba que había que hacer una gestión diaria y que la mezcla entre el trabajo doméstico y las demás funciones dentro de la casa implicaba que, ¿para qué vaya a tener sala cuna si está en la casa entonces, esa pelea fue bastante compleja con el empleador porque no, no logró en definitiva comprenderlo entonces eh, el, el, el asunto de cómo solucionarlo si bien tenemos un proceso constituyente que pro probablemente tiene que considerar estas nuevas realidades pero también tenemos que considerar que nuestros cambios, nuestros procesos son sociales tenemos que ir avanzando en, en la mente de, de cada persona de cada chileno de, de que aquí hay, hay Está mal distribuido el trabajo familiar. Además, Juan, eh, teniendo en cuenta que, producto de la pandemia, el teletrabajo también se ha validado un poco como una forma de trabajar, por lo tanto, una vez que termine la pandemia, que esperemos que sea pronto, ¿no? Eh, y van a seguir eh, teletrabajando muchas personas, por lo tanto, es eh, algo de lo cual la legislación va a tener que hacerse cargo de manera más eficiente y efectiva, porque hasta el momento se ha paseado por decirlo en un término coloquial, el tema y no se ha legislado realmente lo que conlleva el teletrabajo. Y producto de la pandemia se están viendo todas estas irregularidades que existen, me imagino que también tienes un, una visión al respecto de qué tiene que pasar hacia adelante con esta forma de trabajo que va a seguir afectando tal vez de la misma manera a las mujeres si es que no se toman medidas desde ahora. Claro, es que también tiene que ver con, la, con, con el modelo productivo que nosotros desarrollamos donde existen trabajos para hombres, donde existen trabajos para mujeres, no son de la misma manera remunerada, donde no se les permite acceder a los cargos de grandes empresas, de, de su directorio, y que por lo tanto tiene que ver, o, o tenemos que tratar de comprender, por qué buscan eh, los movimientos feministas en la lucha contra lo que le, ellas le llaman el patriarcado, que viene a ser este, este modelo que de dominación que en definitiva no solamente... Eh, es para la sociedad completa, sino que especialmente para la mujer, para lograr su doble función. Porque la función del trabajo doméstico no es remunerado. Claro, sin duda. Bueno, y, y en torno también a cómo se tiene que seguir avanzando, ¿cuál es tu visión eh, eh, en torno a la mujer en el mundo del trabajo, en la sociedad misma? ¿Cómo visualizas tú eso? ¿Qué se viene hacia adelante? Lo que pasa es que a mí me gustaría que, que la transformación sea más bien social, donde la mayoría de la sociedad, incluyendo lo, los hombres, sean capaces de comprender esta diferencia y que sea posible que no solamente a través de leyes vayamos regulando cada uno de los puntos que, que existan. Creo que el, el machismo, creo que la dominación histórica de, del varón eh, es principalmente social. Y creo que la solución tiene que ir por esa vía sin perjuicio de que la ley va a tener que ir aunando esos criterios para evitarlo. Y especialmente lo que se discute para la nueva constitución, que es esta sala de máquinas donde va a estar la esencia de nuestra sociedad, de nuestras reglas básicas, debería estar inserto en el concepto de, de esta igualdad sin discriminación. ¿Y cómo se avanza hacia ello? porque tú hablas de un cambio cultural, pero ¿cómo se podría eh, lograr este cambio cultural? ¿De qué manera? Bueno, nosotros dimos el primer paso acá en Chile, que es la paridad. Buscar que hombre y mujeres estén representados. Serán ellos los encargados de decirnos cuál va a ser, cómo se va a dibujar esta nueva constitución, que, que probablemente se va a derivar, se va a consagrar, se va a reducir en, en leyes. Pero este es un gran avance para esta paridad, para este concepto de, de igualdad. Sin duda. creo que también ahí, hay, también hay, Pato, disculpa, eh, tiene que ver con, con de alguna manera, eh, transformar y reeducar de alguna forma lo que son las generaciones más chicas. O sea, piensa tú que hay mucho con este tra trabajo que hablábamos que se invisibiliza de las mujeres y en el quehacer doméstico, a mí me pasa súper frecuentemente que le pregunto a alguien, ¿y tú qué haces? No, yo no hago nada. <ríe> no hace no haces nada. <ríe> Estás todo el día acostada, ¿qué haces? Entonces, también como que se asume y se, como que se le quita la responsabilidad y la valoración que implica ese trabajo cotidiano. Entonces, yo creo que... Que, que también parte por eso, por, por educar y por convencer de alguna manera que la importancia que tiene esta, este equilibrio en términos de, de los derechos que tenemos a nivel de, de ser ciudadanos. Teresa sí, que quería yo te aportar. Respecto de la, del lenguaje, yo vi escrituras de una vez, una escritura de 1880, cuando se referían a la mujer respecto de su trabajo, le colocaban labores propias del sexo. Sí. Así. Después esto se tradujo en dueña de casa. Entonces, ese, ese es el lenguaje que nosotros tenemos que ir cambiando y educando. Porque no es una dueña de casa, no es una labor propia del sexo. Y ese, Teresa, y, y a tu juicio, eso era eh, algo pensado, eh, porque en, sí. en, ese tiempo, en ese tiempo el hombre necesitaba efectivamente de marcar su territorio, por decirlo así, de, de, de explicitar de que tenía una, comillas, superioridad por sobre la mujer? Es que yo creo que la sociedad capitalista, porque fue la sociedad capitalista la que generó esta situación, porque si vemos la historia antigua, de hecho a veces hay, hay sociedades matriarcales en el sentido de que la mujer efectivamente llevaba a las tareas del hogar y el hombre el cazador, pero eso no significaba que se le viene menos en el, dentro del, del proceso productivo, pero de un proceso productivo sano. No lo que vino después. Cuando vino después y se deja la, la mujer por el hecho de tener hijos, se le ve como un ser vulnerable y débil, ahí la mujer no. Tú te encargas de la familia y se desmerece la labor de la familia, la maternidad y la función de la mujer en la sociedad cuando nace la sociedad capitalista con las primeras industrias en Inglaterra. A mi juicio, es en mi opinión. Tú, Juan, ¿qué, qué, qué, qué opinas? Es que me, ha, me, me hace cierto sentido lo, lo que contaba Mónica porque... A mí también me ha pasado, imagino que yo llevo un poco más de 10 años acá, en la Corporación de Asistencia y Judicial, y usted, a una trabajadora, ¿y usted qué hacía antes? Bueno, yo estaba en mi casa. Pero se supone, y eso parte de la base, incluso ella lo entendía, de, eh, que no hacía nada. No hacía nada productivo, al parecer. No hacía nada productivo para el mercado. Claro. Pero por lo tanto, este trabajo que está invisibilizado, hoy en día ha ido saliendo. Y, y creo que cada vez más gente entiende que quien está en su casa no es que no esté haciendo nada, está haciendo una labor que puede ser más ardua y además no remunerada. El constructo social era que si uno no era productivo o si uno no es productivo, para el mercado es no hacer nada finalmente. Exacto. Exacto. Bueno, ya como para ir cerrando un poco este conversatorio, muchachos, eh, eh, conocer cuáles son los desafíos que ustedes creen que se vienen hacia adelante eh, en cuanto a temas de género, o, cuál es, o, ¿O dónde hay que poner los acentos ¿no? más, más específicos? Partamos por Juan. Yo creo que de, dentro de lo social, a nosotros como hombres, creo que tenemos la obligación o, hoy en día, a través del impulso que, que han tenido la, las mujeres en la sociedad chilena, tratar de entender y buscar, enterarse que feminismo no es igual a machismo. Hay que buscar que esos dos conceptos eh, no son antagónicos, quiere decir que uno es contrario al otro. Entender que el desarrollo feminista tiene su propia línea, y que por, probablemente, de acuerdo a lo que me han explicado eh, todas estas mujeres poderosas que están acá, eh, lo contrario a machismo viene a ser embrismo y feminismo en definitiva es una lucha contra la discriminación. Eso es lo, lo primero que nosotros como hombres tenemos que hacer. Y segundo, yo creo que una recomendación que, que, que yo creo que, que hemos pasado por alto por mucho tiempo y que creo que ha sido muy bien estampada en, en nuestra cultura musical. Creo que escuchar varias veces el, el, el Corazones Rojos de los Prisioneros nos llevaría a comprender al, algunas cosas que están detrás de, de esa letra, que ya tiene unas cuantas décadas de, de, la, de la canción. Y escucharla varias veces años, creo que... Imagínate, entonces estamos hablando de una generación completa que, que escuchó esta, esta canción y, y tiene un contenido bastante profundo para, para entender esta transformación necesaria. Muy bien, Mónica, ¿cuáles son los desafíos? Mira, yo, yo creo que desafíos tenemos harto, yo creo que los desafíos parten por casa también, de, de, de esto de de generar no, no. Esta, esta... de Sí, porque de repente igual, o sea, pensemos que eh, somos nosotros los que vamos reproduciendo de alguna manera estas maneras de resolver las cosas, de enfrentar los, la, las situaciones que tenemos de manera cotidiana, entonces si yo le digo, la niñita me ayuda a poner la mesa, pero el niñito no se preocupe, ya voy partiendo eh, con, esta, con esta diferencia de de situaciones, o sea, si voy a comprar cositas rosadas y cositas celestes, también, o sea, yo creo que hay que partir como rompiendo eh, como desafíos que son como, eh, a lo mejor pequeños desafíos, pero que sin duda van en eso, o sea, cuando tengamos la próxima reunión de apoderados, no escojamos al hombre, al único que va de presidente curso, o sea, también esa solidaridad que tiene que haber eh, entre mujeres yo creo que también es importante, yo creo que sin duda... Eh, si en la vida laboral, en la vida de todo lo que nos desempeñamos existe el chaqueteo, yo creo que entre mujeres somos bastante más crueles entre nosotras mismas. Yo creo que hay que aprender como a valorar más, a sentir que esto no es una competencia ni codazos por los lados, sino que tiene que ver con que en el fondo lo que se está haciendo, partiendo de estas como detalles a lo mejor pequeños, van a incidir en cómo seamos como sociedad el día de mañana. Eh, las leyes nos ordenan, ¿no? pero somos nosotros los que vamos a hacer, a ejercer esa manera de vivir, nosotros somos las que vamos a decidir hacerlo de una manera distinta. Entonces yo creo que sin duda aquí tenemos que aunar esfuerzos, aquí tenemos que trabajar todos porque la medida que tengamos una ciudad, una, una ciudad, un país que sea más empático, que sea más transversal, que sea más respetuoso, sin duda vamos a ser mejores personas, yo creo que por ahí tenemos que empezar a trabajar todos una sociedad más comunitaria, sin duda, de repente no, no hablamos de comunidad, pero no tenemos muy bien internalizado qué es ser una, una comunidad realmente. Eh, y Teresa, ¿cuáles crees tú que son los desafíos que hay que tener en cuenta? Yo creo que es la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la sociedad. Yo creo que si se enseña la corresponsabilidad desde los niños y niñas, desde muy pequeños, se construye una sociedad diferente. No so, vamos a cambiar primero toda la desigualdad que existe respecto a la mujer Pero también la desigualdad que existe en otros grupos vulnerables Los mismos niños, los eh, ancianos Realidad, que es el nombre, como yo leí en tantas cosas que nacieron durante la pandemia Leí que la palabra correcta es anciano en el sentido de darle respeto Adultos mayores o abuelitos primero primer mayores mayor es una cifra para mí estadística y abuelito es como, es como disminuirlo, mm. y no todos son abuelos de alguien, como escribió una persona, pero sí ancianos en la historia que ellos llevan en la fuerza que ellos llevan entonces, en la medida en que haya esta corresponsabilidad de preocuparnos como sociedad del otro va a cambiar y eso es lo que tenemos nosotros como decía Mónica, enseñar nosotros como mujeres, no ver que el enemigo es el hombre, sino que esta es una sociedad, y esto es lo que tenemos que construir co-relacionados, co-como cooperadores entre sí. Bueno, sin duda ha sido una súper interesante conversación con conceptos, bien, eh, de repente que son sencillos, ¿no? Que son simples, pero como que no los reflexionamos mayormente. Eh, a veces en esas pequeñas equivocaciones en el diario vivir, en el diario actuar, eh, vamos eh, aumentando estas diferencias que bueno, hoy la sociedad exige que se vayan emparejando eh, la cancha, ¿no? Eh, y se viene sin duda un proceso el proceso constituyente, donde además va a haber históricamente una paridad, por primera vez una constitución, por lo que se sabe, a nivel mundial se va a hacer eh, por igual número de mujeres y de hombres, además en democracia, entonces eh, se vienen desafíos importantes y ojalá que las mujeres también, dentro de todos estos desafíos, vayan eh, vayan ocupando el rol que les corresponde también históricamente. No sé si es que alguien quiere eh, cerrar este, este conversatorio. Yo quería agradecerte, Patricio, a través de tu Net, eh, la disposición y la voluntad que siempre tienes para aprovechar estos espacios. Sin duda son eh, momentos súper que siempre se hacen cortos, pero en realidad nos permiten y sabemos que tiene harta hartas visitas, y eso también nos no facilita la posibilidad de educar, de transmitir, o por lo menos de dejar a alguien pensando. Me quedé con una idea que me quede dando vuelta. Yo creo que a partir de esa, de, esa, de esa chispita que queda, podemos ir cambiando. Yo creo que agradecerte profundamente a nombre de, de nuestra asociación, la FUNPRO, de la Corporación de Asistencia Judicial donde nosotros trabajamos, de este espacio, y cuando quieras podemos conversar de algún otro tema que te pueda interesar. Ha sido sin duda un, un, un agrado estar con todos ustedes, eh, con Teresa Poblete, abogada laboralista, con Juan Ulloa, quien también es abogado laboralista, y con Mónica, quien ya es una amiga de la casa, asistente social, y que la queremos muchísimo también por acá. Así que un abrazo para todos, que tengan una bonita jornada y ojalá que también aprovechar este 8 de marzo para tomar conciencia en verdad del rol que ocupa la mujer en nuestra sociedad. Muchas gracias también a todos quienes se nos acompañaron en esta, en esta conversación a través de www.caukenesnet.cl. Será hasta la próxima. Gracias. Gracias.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 Señor Presidente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 Por todas las morras, peleando en Sonora Por las comandandas, luchando por chapas, Por todas las madres, buscando en Tijuana y cantamos, y cantamos sin miedo, pedimos justicia Que gritamos por cada Y retiemblen sus centros.